Retornamos con el programa, 21 horas con 49 minutos. Eh, lo habíamos mencionado, a partir de acuerdos que tiene el país, esto con relación también a... A partir del gabinete binacional con Perú, es que se ha planteado por lo menos la construcción de redes de gas, temas energéticos, la comercialización de GLP, un estudio para la interconexión de gasoductos Perú-Bolivia. ¿Esto compactible es en, que, en qué periodo se han establecido plazos? De hecho, existe el seguimiento respectivo, ¿cuándo ya estarían implementándose estos, esto que es parte de los compromisos y los acuerdos que se ha firmado a través del gabinete binacional del Gabinete Binacional entre Bolivia y Perú. Vamos a hablar de esos temas y yo quiero eh, saludar a nuestro invitado que se encuentra ya en los estudios de Avellera Televisión en Santa Cruz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Está con nosotros el ingeniero Fernando Salinas, gerente general de Gas Transboliviano. Eh, ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Gabriela le saluda desde La Paz. Bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Un placer saludarte y a través tuyo a todos los televidentes. Ingeniero, quiero hacer referencia precisamente al tema de, de estos acuerdos que comprometen a ambos países, y es que eh, el tema energético, el tema del gas ha sido uno de los más importantes, si lo decimos, en temas de ingresos también para nuestro país. Eh, ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo se ha ido estableciendo? ¿Cómo se va a ver eh, precisamente esto que hacía referencia? A ver, primeramente el primer acuerdo al que se ha llegado es la instalación de sedes de de gas natural en el sur del Perú eh, específicamente vamos a llegar inicialmente a Desaguadero eh, y a todas las poblaciones cercanas actualmente nosotros eh, llevamos gas criogenizado desde la planta de GNL que está en Santa Cruz hasta la estación de gasificación en Desaguadero lo que nos permite contar el día de hoy con gas en Desaguadero entonces Vamos a realizar las instalaciones necesarias, los permisos también tenemos que conseguir, conseguirlos en el país de Perú. Y vamos a trasladar el gas boliviano a través de la frontera y llegar al, al pueblo peruano. ¿no? Y eso, aunque parezca algo muy simple, Gabriela, es, es un gran logro. Porque vamos a llegar a nos, hacia nuestros hermanos con nuestro gas y dándole un precio mucho más económico que el que actualmente hay en, en el Perú eh, obviamente encima del precio boliviano porque siempre los bolivianos somos los primeros que tenemos que gozar Genero, sobre esto que nos vienen señalando ese como empresa, yacimientos, se encarga, eh, eh, ¿cuál, es, cuál es el operativo, qué permite, porque lo estoy entendiendo ya que, que, que Bolivia es que eh, va a trasladar y va a hacer la implementación de las redes de gas también a un costo más bajo, que eso es lo que les interesaba al sur peruano. Exactamente, Gabriela. Eh, nosotros como YPFB, a través de este convenio, vamos a llevar a eh, internacional eh, internacionalizar la empresa ¿qué quiere decir esto Gabriela? quiere decir que el logo de YPFB va a estar en el territorio peruano eh, en un primer inicio con instalaciones de sedes de gas como te mencionaba pero también vamos a plantear una empresa que, que va a hacerse cargo de la entrega del GLP, del GLP boliviano va a ser entregado en el territorio peruano a través de YPFB entonces ya no solo somos los productores que éramos todo este tiempo, eh, hemos logrado industrializar nuestro, nuestro gas y aparte de eso ahora eh, nos estamos internacionalizando y EPF es una empresa de las más grandes de Latinoamérica lo que nos permite contar con el personal, con la tecnología y con la solvencia para poder eh, desembarcar en cualquier país vecino nuestro para poder demostrar que los bolivianos Sabemos lo que hacemos y lo hacemos bien. Estamos hablando también de la comercialización de GLP, eso me decían. Sí, eh, primeramente el primer acuerdo ha sido la instalación de sedes de gas, el segundo acuerdo es eh, la venta, la comercialización de GLP que vamos a realizar en el territorio peruano y es muy importante decirlo, ¿no? Inicialmente vamos a... Eh, solo comercializar, pero en algún momento vamos a tener instalaciones en el vecino Perú y tendremos, como hace 20 años veíamos la bandera brasilera y, y las eh, estaciones de Petrobras, tendremos eh, instalaciones bolivianas, seres eh, bolivianas en el vecino país y mostraremos que hemos progresado. ¿Cuál es el tercero que nos decía Ingeniero? Eh, bueno, en el Perú, eh, hay una política de uh -huh. hacer llegar el gas de camisea hacia el sur, se ha creado un, un, proyecto que, un proyecto mediante el cual van a llevar gas de camisea hacia el sur, entonces vamos a hacer un estudio, porque nosotros también podemos llegar con gasoductos ahí, para ver una sinergia, para ver qué tan bueno puede ser. Llegar con dos gasoductos hasta Hilo y poder tal vez un poco soñar en llevar GNL a, a mercados de ultramar. Entonces vamos a realizar el estudio, tenemos que diseñar los diámetros del, del ducto de Boliviano, tenemos que conocer cómo están planteándolo los los peruanos el, su gasoducto y y ver qué podemos obtener y si nos es conveniente y cuánto vamos, con cuánto porcentaje vamos a participar en este proyecto. ¿Cuál es eh, eh, la factibilidad en, eh, con relación, ingeniero, a los tiempos establecidos? Eh, hay, ¿Hay plazos? ¿Qué es lo primero que va a haber Bolivia a partir de estos acuerdos ya establecidos también? Bueno, son tres diferentes eh, tiempos que de los que podríamos hablar, ¿no? Las sedes de gases, eh, algo muy, muy a corto plazo, eh, una vez que tengamos con los, los permisos los permisos que debemos tener en el territorio peruano, eh, no deberíamos hablar más de 45 días. En el caso del GLP, de igual manera, es un corto plazo, es eh, iniciar, podemos eh, tal vez engazafar en nuestro lado, hay que ver la, el tema de la, norm, de la normativa peruana en lo que estamos viendo actualmente. Y también estamos hablando de un corto plazo. El tercer punto que es el, el estudio de, de la, para la construcción de un gasoducto sí es un tema que hay que tratarlo con los tiempos necesarios porque necesitamos conocer y afinar porque es una, va a ser una gran inversión lo que nos, eh, nos conlleva a realizar bastantes estudios para hacer una inversión de ese tamaño, ¿no? Genero, quiero cerrar la entrevista con la siguiente consulta para hacer como que un resumen. Eh, ¿Por qué ha sido importante en términos económicos, en temas de ingreso? Porque cuando hablábamos de este quinto gabinete eh, binacional, hablábamos de, de los puntos más importantes y certeros, está vinculado sin duda alguna a estos acuerdos energéticos. Eh, exactamente. Todo, todo nuestro GLP que nosotros vendemos, este, nuestras plantas de separadoras de Río Grande y Ganchaco normalmente lo vienen a recoger desde, desde las plantas y, y, y lo llevan a, difer, a diversos mercados, otras empresas. Entonces, EPFB se va a hacer cargo de esa comercialización gradualmente y va a también a tener una ganancia en la comercialización. La ganancia la vamos a tener en toda la cadena, como los realizan todas las empresas. Entonces, el único eslabón que no lo, no lo habíamos cumplido es la comercialización en los mercados, a los cuales proveemos nuestro hidrocarburo. Eh, los hidrocarburos, como todos sabemos, son commodities y tienen precios internacionales, entonces eh, hablar de un número exacto en este momento es muy complicado, pero ten seguridad de que a lo que estamos ganando actualmente en lo que se llama producción, vamos a agregar un buen porcentaje a través de las ganancias de la comercialización. Genero, muchísimas gracias por estos minutos, por esta explicación. Era importante y pertinente, repito, conocer eh, la importancia de, de este gabinete binacional y bueno, en otra oportunidad también lo esperamos. Muchas gracias, Gabriela. Cuando tú nos invites predispuestos a estar contigo y explicando a los televidentes de tu prestigioso canal. Muchísimas gracias. Desde Santa Cruz nos ha acompañado el ingeniero Fernando Salinas, gerente general de gas transboliviano de Yacimientos. 21 horas con 58 minutos. Permítanos realizar una pausa que tendremos al retornar. Nos acompaña Mónica Novillo a propósito de temas de violencia de género que también vamos a abordar en los siguientes minutos. Quédese con nosotros. Ya volvemos.